Recuerdo esas noches en vela mirando hacia el cielo cuestionando todo ¿Cómo ser noble? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cómo se esconde alguien que está solo? ¿Cómo calculo el valor de un objeto que por sí solo nunca brilla? Porque hoy día vale menos un abrazo que una cara amarilla El cómo aceptaron lo falso que los ojos son la ventana del alma Aprendí del ciego que no conoces a nadie a través de su cara Hoy miles de magos vendieron sus trucos, con ellos mataron la magia En pleno siglo XXI la gente le dice arte a la tauromaquia ¿Conoces la cera? ¿Cómo se la cera? ¿La cera de quién nunca cera? Cuánto de feca una mente hueca, si el que más peca no se le encierra. Amamos a los animales, solo a los que no se les puede comer. Rajamos sus pieles con el mismo cuchillo que cortamos el pastel. Respirar me cuesta, si no soy un filtro que absorbe aire contaminado. Si para morir tengo que pagar tierra con pesos por metro cuadrado. Empresas se alían producto a servicio para aumentar ingresos mensuales. Comida, bebida, escuela, librerías, funerarias con hospitales. La fe mueve kilos de plata, a la que no puede acceder un obrero. Hay tantas figuras de barro que créeme que ganan mucho más dinero. Conozco mujeres que dicen que se vuelven malas por hombres, no es cierto. He visto manzanas que estaban podridas sin tener gusanos por dentro Tanto frío estándar que me robotizo otro día, no creo que aguante Mi cuerpo que apaga la alarma y mi puta cartera se que me levante Un pueblo más que conformista, cambiamos el pan por el circo y la feria Sistemas educativos, control C, control V desde Wikipedia Y lo más sencillo es que la medicina avanza con la tecnología y en cada generación está bajando mucho a la esperanza de vida Ponemos una cámara en nuestra cara a través de las redes sociales La Navidad se ha vuelto triste, ya no están los niños jugando en el parque Estamos involucionando, la ira es un requisito indispensable Me corto las piernas solo en acapela si creen que la vida es un baile Pasando latragos, escuchando halagos de ya que decía que era tierno El amor se acaba, ya no queda nada y es culpa del sexo moderno Estamos involucionando y es culpa del sexo moderno Estamos involucionando Y es culpa de la tauromaquia Estamos involucionando Y es culpa de la religión Estamos involucionando Culpa de la tecnología Estamos involucionando Porque ya no existe la magia Estamos involucionando Por la lucha por el dinero Estamos involucionando por estos nuevos alimentos. Estamos involucionando por esta educación tan pobre.